llevamos sí, la misma pegatina en el casco tío, eh mi primo poniéndose la pegatina en el casco eh ahí haciendo publicidad tío del canal, muy bien Va. hola amigos y amigas del facebook, del youtube y del instagram vamos a hacer spam dentro de café Café. vamos Bueno, está aquí una esquina, pero bueno, vamos a hacer un collage y ahora vamos a poner el nombre aquí encima, que se vea. Ah, bien, está bien. No se ve una mierda la pegatina, pero bueno... No le den mucho gas, ¿eh? Motoguchi ¡Guau, qué chula esta moto, ¿no? V73 Racer, Razer Motoguchi qué Detalles más chulos Aquí, ¿eh? Bueno. Buena. <risa> ¡Qué bueno! Hay que dejarle... Va. Para... ¡Hostia! Se mueve, coño. <risa> ¡Hostia! ¡Qué bueno, tío! Buena. Venga, pequeñina. ¡Qué bueno! Oye, una cosa, esto que se enciende la ABS... Una vez que empieces, que empieces a, mover, a moverte, ya, se para. Sí, ya se para. Vale, eso es el, ABS, eso es el eh, control de tracción. Ah, vale, control de tracción. Sí. Genial, muy bien, gracias. Atención con la y 7.5 que me mola un montón ¿eh? Ya suelo arrancarla Dices, cuidado con el pepino este De carreras antiguo Pero con tecnología moderna Mola mucho Bueno, es una moto extraña ¿eh? Pero cantidad de divertida Cantidad divertida Vibraciones a, de la vieja escuela a la antigua usanza Que te hacen Bueno, un cosquilleo Pero hey, materiales de calidad ¿eh? Me gusta, me gusta, me gusta Qué cosa más buena de moto, tío En Montjuic con en una moto de tecnología de hace 50 años. Buah, amortiguadores duros de cojones, eh. Me he sentido por un momento de piloto de Montjuic, eh. Dando esas curvas ahí, esas inclinadas. Hostia. Bueno, si queréis una moto divertida, que no suba mucho de revoluciones y que os transmita sensaciones puras, esta puede ser una muy buena opción, eh. Atención con esta moto que llevo, eh. Poca broma, eh. Poca broma. Se me va a hacer corta esta vuelta. ¿Eh? Estamos pasando por otro sitio ahora. Como ronronea, tío. Es como un gatito esta moto. Es la moto gato. ¿Eh? El ronroneo tan guapo que lleva. ¿Qué pasa, tío? ¿Has visto que me hace una moto más guapa? Es guapa, tío. Sí, sí, poca broma con esta moto, tío. Está bonita, tío. Poca broma. Poca broma. ¿Te has visto? Mira. Ala. Tira. Otro concepto diferente a la moto que hemos probado antes. Pero para los amantes de la estética retro. Por favor, mirados esta moto que mola mucho. Yo quizá el freno de atrás lo pondría un poco más duro, ¿eh? para mi gusto, pero bueno. Supongo que eso dejan de ser opciones.